¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sean bienvenidos a este webinar, el primer webinar de la gestión 2020-2021 del Distrito 34. Mi nombre es Fernando Serranía, desde la División K en Quintana Roo, y les doy la bienvenida a este evento. Hoy vamos a tener un webinar y para antes de iniciar con él, quiero hacer algunas recomendaciones. Por favor, si tienen alguna pregunta, anótenla en el chat, por favor. Ahí anoten las preguntas. Y terminando el webinar, nuestro ponente va a dedicar unos minutos a dar respuesta a ellas. Otro aviso más es, este webinar está siendo grabado. Posteriormente les enviaremos el enlace a la grabación para que puedan volver a repasar los conocimientos que nos va a compartir nuestro ponente. Y ahora sí, vamos a platicar sobre él. Nuestro ponente es actualmente el coordinador de membresías del Distrito 34. Es sponsor del Club Premier Speakers, past director del área E2, también vicepresidente pas educativo pasado y vicepresidente y presidente anterior también del Club TRIEP de Querétaro. En su primer año de gestión en Toastmasters International, Roberto ganó el segundo lugar en el International Speech Contest de la División E y apoyó como presidente al Club Triep a ser un club distinguido del presidente. El año pasado, su área inscribió a más de 80 socios nuevos usando el sistema Cinco Estrellas, que es el que nos viene a compartir esta tarde. También Roberto es un especialista en marketing digital y un consultor educativo avalado por la Secretaría de Educación Pública. Su pasión es crear marcas prestigiosas y motivar a las personas a ser la mejor versión de ellos mismos. Y su palabra favorita, según nos dice, es la actitud. Roberto, bienvenido. Déjame eh, verificar si es aún, porque tenemos aquí a nuestro director de distrito, Esaú, no sé si quisieras eh, acompañarnos para dar la bienvenida. Claro ya que sí. activo el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, mi estimado. Eh, falta nada más activar la imagen. Vamos a ver. Listo, adelante, ya la puedes activar. Muchísimas gracias, eh, Fernando, y... Muchísimas gracias a todos los asistentes. Estoy de seguro que este webinar que Roberto tiene para nosotros por parte de la Dirección de Crecimiento de Clubes de nuestro Director de Crecimiento Arturo Auri, les agradecemos aquí la presencia y de igual forma estamos deseosos de escuchar este programa de cinco estrellas para ver de qué se trata. Adelante, mi estimado Fernando. Muchas gracias Esaú. Bien, y ahora sí, dejo con ustedes con su webinar Programa cinco Estrellas Roberto Torres. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la cálida, bienvenida. Y a Esaú, nuestro director, por esas palabras. Estimado socio del Distrito 34, bienvenido. Gracias por tomarte el tiempo para capacitarte. ¿Sabes de que por tú hacerte el espacio, automáticamente eres parte del top 5% de la población? Porque, vamos a ser honestos, la mayoría de la gente, cuando piensa sábado temprano, no está pensando en capacitarse. Está pensando en descansar, en salir con los amigos, en cualquier cosa que no sea trabajar. Pero tú tienes la visión y entiendes de que es muy, muy importante capacitarse día tras día para así poder tener buenos resultados. Como ya comentó nuestro anfitrión Hoy yo tengo el honor de compartir con ustedes un programa que me ha ayudado a mí, a mi club, a mi área y a todas las personas que he podido compartir este sistema. Se llama el programa de cinco estrellas, una fórmula para atraer, registrar, firmar a nuevos socios Toastmasters. Porque se me hace algo muy interesante. ¿Cómo es posible de que un club de comunicación tenga problemas atraer a nuevos socios. Yo pensaba que éramos maestros de la palabra. Eso fue un misterio que no me dejaba descansar. Entonces comencé a investigar y a aprender de los mejores. Y después de dos años de trabajo, he creado este programa para darte a ti la síntesis, lo mejor de lo mejor, de las prácticas para atraer a más socios. Pero probablemente muchos de ustedes están preguntando, ¿quién es este joven Roberto? Nunca he escuchado de él. Bueno, brevemente, hoy, este año, tengo la oportunidad de ser coordinador de universidades del distrito. El año pasado fui director de área, digo, director de área y, como ya comentó Fernando, mi área pudo inscribir a más de 80 socios en un año Toastmasters. Eso me dio a mí la confianza para crear este programa y compartirlo contigo. Porque todo lo que te voy a compartir en este webinar va a ser 100% práctico. La teoría es buena, pero la acción es mucho mejor. También, como pueden ver, he apoyado al distrito como presidente y vip educativo. Pero tú no viniste para aprender más de mí. Tú viniste a aprender cómo afiliar a nuevas personas. Pero como les he comentado, todo lo que les voy a comentar es 100% práctico. Son resultados tangibles. Aquí pueden ver las calificaciones de mi área y de mi club de los últimos dos años. Como pueden ver, un club bajo mi área en promedio inscribió a 20 y medio socios durante un año. Y cuando pude ser presidente del club Thrive, inscribimos a 23 socios. Entonces yo quiero que tengas tú muy claro en mente que todo lo que vas a aprender en los próximos 60 minutos es 100% práctico y comprobado. La única situación es que requiere que tú y tu equipo tomen acción, porque el mejor plan del mundo no sirve de nada si lo tienes escondido en tu escritorio. Ahora, ¿qué vamos a aprender en este webinar, el programa 5 estrellas? Al finalizar el webinar, el socio empleará una campaña de afiliación para aumentar la cantidad de nuevos socios, elaborará materiales con formes y lo y reconocerá la importancia de tener una membresía fuerte. En resumen, vas a aprender a crear una campaña, vas a recibir material para ser más productivo, y al final vamos a resolver todas las dudas y eliminar esas creencias limitantes que tenemos de hacer invitaciones, de afiliar a un nuevo socio. Porque eso es lo que me he dado cuenta dentro de la organización. Todos, cada uno de nosotros, tiene una historia de éxito. Algo que nos motiva. Pero no sabemos, o a veces no tenemos las palabras para compartirlo con los demás. Y por tal razón, cuando queremos invitar a alguien, estamos tan emocionados que las palabras a veces no salen como pensamos. Pero esto, damas y caballeros, es lo que van a aprender al final de este webinar. Van a tener un programa de afiliación, van a recibir material para ser más productivos y vamos a eliminar esas creencias que no nos sirven para nada. Ahora, probablemente te estás preguntando, Roberto, ¿y a mí por qué me importa? ¿Por qué debería de escucharte? ¿Por qué debería de poner atención y la razón, estimado socio, es de que, no sé si te dices cuenta, pero el mundo ha cambiado drásticamente en los últimos seis meses. Estamos viendo una revolución tecnológica, cultural, social, económica. Todo lo que funcionaba hace un año, este año ha sido cambiado drásticamente. O, hazte la pregunta, tú el año pasado ¿Pensabas que ibas a hacer una compra del súper por tu teléfono? Estoy seguro que muchas personas no se imaginaban estar en esa situación. Pero hoy, muchas de las compras, muchos de los métodos que utilizamos se han hecho digital. Si trabajas en una empresa, probablemente estás trabajando desde casa o mínimo, han digitalizado ciertos procesos. Y eso, damas y caballeros, es una de las razones por qué este programa nos va a ayudar este año. Porque nos va a dar la oportunidad de contactar a más personas y a traspasar la visión de Toastmasters. Porque en este momento, todo lo que no sea absolutamente esencial, será descartado. Si tú eres un socio Toastmaster y tienes un papel de liderazgo, te quiero hacer una pregunta. Y si no puedes contestar esta pregunta, quizás tengas un problema. ¿Por qué debería de un invitado Pagarte a ti dinero para pertenecer a un webinar online cuando hay miles de cursos por internet. ¿Por qué? Al final del día, vamos a dar enfrente de una cámara. Si eres un socio que no tiene mucha experiencia o quizás no ha vivido la experiencia Toastmasters, esta pregunta te puede poner un poco nervioso. Pero si eres un Toastmasters con experiencia que ha vivido el trayecto, esa pregunta no te va a molestar. ¿Por qué debería de alguien de inscribirse a Toastmasters? Porque es una comunidad de líderes. Porque tiene un programa comprobado con más de 95 años. Porque tiene clubes en todas partes del mundo. Sí, quizás hay lugares que nos pueden ofrecer un webinar, un curso, un taller. Pero no hay ningún otro programa en el mercado que nos pueda ofrecer la comunidad, las habilidades, los mentores que Toastmasters puede ofrecer. Por eso, al momento de que alguien no ve el valor dentro de Toastmasters, no es porque no existe el valor, es porque nosotros no hemos hecho el trabajo adecuado para demostrarles el valor. Porque en estos momentos, lo que ocupa el mundo, lo que ocupa Toastmasters, nuestra organización, es a hombres y a mujeres fuertes que quieran crecer, que quieran aprender, que quieran ser mejores. Porque si tú... Y yo, nos comprometemos a crecer, ¿qué crees? Mágicamente, nuestro medio ambiente comienza a mejorar. Y así es como mejora un club. Pero, Roberto, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué no has escuchado que hay una crisis económica? Que hay problemas en el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les comenté, la diferencia entre un profesional y un amateur es de que un profesional tiene un método comprobado, un sistema que le permite duplicar resultados positivos y eliminar todo aquello que no sea esencial. Y eso, damas y caballeros, es lo que yo les voy a compartir. El programa 5 Estrellas te va a ayudar a exactamente eso. Pero, ¿en qué consiste el programa 5 Estrellas o cómo lo vamos a, a funcionar? Muy bien. Primero, ocupas ser un experto, en atraer. Si tú como socio Toastmasters no sabes atraer a alguien a tu club, eso es un problema. Porque si no están llegando nuevos socios, significa que no están llegando nuevas oportunidades. Y por tal razón, en el futuro va a ser un reto muy, muy grande al momento de renovación. Por eso, siempre es esencial trabajar en atraer. Pero, ¿qué pasa si los atraes y no hay nadie? que les habla, que toma su nombre, su número, su correo. ¿Qué crees? Llegó un invitado, pero se fue. Significa que tú has trabajado duro para atraer a alguien, pero no supiste aprovechar. Lo registraste, excelente, tienes su información, pero el invitado no sabe qué está haciendo ahí. A mí mi jefe me dijo que viniera y yo le estoy haciendo caso. No sé qué es aquí, pero me recomendó y dijo que me puedo ayudar. es el paso número tres. ¿Cómo informas tú al invitado a tomar acción y por qué debería él de ser un socio de 4. Cuatro, ya que el invitado está emocionado, vio la visión, vio la oportunidad, es tu oportunidad de darle la invitación. Nosotros no estamos buscando convencer a nadie. Simplemente ofrecemos una oportunidad y lo invitamos a pertenecer a un mundo de líderes. Y cinco, el seguimiento. La clásica, mm, está interesante, déjale pienso. Para todas las personas que están en ventas, saben exactamente qué significa eso. No están diciendo, mm, me interesa, pero no hoy. Por eso el paso número 5 es muy, muy importante. Seguimiento. ¿Qué le vas a decir una semana después? Hola, Juan. Recuerda que este próximo jueves tenemos una sesión. Nos encantaría verte de nuevo. Y es así de fácil cómo podemos hacer que un club crezca. Ahora, para hablar un poquito más en detalle del sistema 5 estrella, como les comenté, es un método comprobado que te permitirá tener una universidad sana y fuerte. Ahora, consiste en identificar a cinco socios, a cinco líderes que se van a especializar en tener una membresía santa. Este plan o el sistema de cinco estrellas lo puedes complementar con tu plan actual de afiliación y con todo el material que el distrito nos está ofreciendo. Yo simplemente quedé este, problema, este programa para darte a ti un manual, una guía práctica para tomar acción. Algo muy importante de este programa que tienes que tener en mente para que funcione. Ocupas documentar tu proceso. Porque no queremos trabajar con casos teóricos. Oye, Robert, ¿qué pasa si vienen cinco personas y dos no hablan español? Y dos son de la India y solamente uno habla español y somos dos personas. Quizás pueda pasar eso. Pero es mucho más productivo trabajar con números reales. Por ejemplo, oye, Robert, esta semana invité a 10 personas, pero solamente 3 personas llegaron. Y de esas 3 personas, solamente a una le interesó. ¿Qué puedo mejorar? Ah, ahora sí podemos trabajar con algo que nos va a ayudar a largo plazo. La primera pregunta que te haría es, dime, ¿cómo has invitado a tus personas? La invitación. ¿Lo está registrando? el registro. Y paso a paso, cuando creamos un modelo y lo documentamos, podemos ir mejorando a través del año. Porque ese sistema de cinco estrellas es un programa que está hecho para ayudarte a ti, presidente, director de área, director de división, y a cualquier socio, a ir cada mes a tener a nuevos socios. Recuerden si tienen alguna pregunta la pueden apuntar en este momento y al final de la sesión tendremos la sesión de preguntas para aclarar cualquier duda. Pero en resumen, ¿qué es el sistema 5 estrellas? Quiero que hagas esto. 5. Mira tu mano. 5. 5 estrellas. 5 personas, 5 pasos. Es algo muy, muy simple. Y eso es lo que me encanta de los sistemas. Los sistemas funcionan. Lo que a veces no funcionamos tan bien, somos nosotros. Por eso, tú vas a trabajar con tu equipo para identificar quién es mejor para cada posición. ¿Quién, naturalmente, le gusta invitar a personas a fiestas? ¿Quién tiene una personalidad muy carismática? ¿Quién es, quizás, muy sistemático? ¿Quién documenta todo? Estas preguntas son las que quiero que te hagas en este momento, y pienses en tu club, en tu área, en tu división. Identifiques quiénes son esas cinco personas que se van a encargar de este programa. Ahora, ¿qué ocupamos para comenzar? Ya entendemos que el sistema de cinco estrellas es un método que nos va a ayudar a atraer a más socios. Entendemos que es un proceso. Pero, ¿cómo comenzamos? ¿Qué ocupamos hacer? Específicamente ocupamos tener tres cosas. Uno, un calendario de eventos y momentos claves. Si tú eres un líder del distrito, ocupas poder ver más allá de una sesión, más allá de un mes, porque es tu responsabilidad coordinar a otras personas. Y si no eres muy consciente de los eventos claves, por ejemplo, las open houses, las campañas de renovación, o cualquier fecha esencial, es muy probable que te pierdas de las oportunidades de afiliación. Número dos, sistema de y seguimiento. Como les he comentado, vamos a hacer un, muy trabajo, un trabajo muy grande para atraer a nuevas personas. Pero, ¿qué vamos a hacer para retenerlos? ¿Qué vamos a hacer para que un invitado se transforme en un socio? Eso es la segunda etapa. Y número tres, personal y material de apoyo. El ser humano tiene una habilidad muy particular que nos ha permitido crecer y dominar el mundo. Y es nuestra habilidad de utilizar herramientas y trabajar en equipos. Y eso es lo que vamos a hacer. Por eso, te voy a dar en este momento dos, dos minutos para que contactes y creas un equipo de cinco personas. ¿Cómo vas a hacer esto? Identifica a tu mesa, a tu comité ejecutivo o cinco socios. Y quiero que hagas un chat de WhatsApp. Y lo vas a llamar Sistema 5 Estrellas. Van a meter a cinco personas a este chat y a través de esta webinar, de esta presentación, voy a hacer las actividades que les van a ayudar. Les repito, el propósito de este webinar es tomar acción. Porque... Un socio nuevo no va a llegar con buenas, buenas intenciones. Va a llegar nosotros mandando mensajes, haciendo llamadas, dando seguimiento y viviendo los valores de Toastmasters. Es así que les voy a dar dos minutos para que se contacten con su equipo, con cinco socios y creen un grupo de WhatsApp. Lo van a llamar Sistema 5 Estrellas. Si este video lo estás viendo en el futuro, Puedes hacer la misma actividad. Consigue a cinco personas, crea un grupo de WhatsApp y sigue paso por paso las instrucciones que van a venir más adelante. Vamos a dar un minuto más. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el sistema 5 estrellas solamente funciona si trabajamos en equipo este es un trabajo de todo el año y si una persona se carga el peso va a ser muy tedioso y eso es cuando deja de ser divertido pero si todos trabajamos en conjunto eso es lo que hace a un grupo a un club a una área en la división crecer y eso es exactamente lo que yo te quiero ayudar a ti a hacer muy bien 30 segundos más y continuamos con la presentación Recuerda, ocupas a cinco personas, crea un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp vamos a hacer muchas de las actividades que tenemos pendientes. Excelente. Espero que para ese momento ya estés dentro de un grupo de WhatsApp. Si no estás dentro de un grupo de WhatsApp, realmente vas a recibir mucha teoría, pero poca acción. Y yo quiero que tú tengas un plan al final de esta sesión. Requisito número uno. Un calendario. Tú como líder del distrito de Toastmasters, ¿ocupas tener claramente identificado los momentos más importantes del año. Este es un calendario que la Paz Directora de División, Claudia Rocío, me compartió y me salvó la vida. Gracias a este mapa, yo pude planear mis actividades, mis eventos, mi vida personal. Y ya no tenía que adivinar y ver cuándo iba a tener más trabajo, cuándo iba a ser un momento especial. Yo con este mapa claramente pude identificar cuándo, ocupaba dedicarle más tiempo a qué actividad. Si en este momento no tienes un calendario Toastmasters, lo puedes encontrar en el libro de liderazgo. O te puedo compartir este mismo calendario. La única situación... ...pueden estar un poquito... Um, ...pueden ser un poquito diferentes a este año, pero el propósito es de que tú como líder seas consciente de todo el año Toastmasters. Porque nosotros estamos buscando crear una campaña. Y una campaña puede ser semestral, por mes, por año. Realmente ya depende de tu creatividad para hacer eso. Como pueden ver aquí, comienza en julio y llega hasta diciembre. Son los primeros seis meses de Toastmasters. ¿Cuáles son eventos importantes que tú deberás de tener en mente para tener una buena membresía, una buena activación, Los concursos, los open houses... Esos eventos que nos dan la oportunidad de demostrar al mundo de que Toastmasters es más allá que un club, que es un estilo de vida. También, como pueden ver aquí, es los próximos seis meses, de enero a junio. Cuando tú tienes claramente identificado qué es importante, qué no es importante, cuando tengo la oportunidad de hacer un evento para invitar a socios nuevos, es muy fácil crear campañas de afiliación. Cuando no tienes un mapa, estás siendo una materia y estás dependiendo del asunto. que Ya estás preparado. Roberto, una observación, tu micrófono parece que está fallando, se te dejó de escuchar. A ver, Roberto, ¿Me ¿puedes? Escucha? Sí, ahora sí, ya se te escucha nuevamente. Excelente, gracias. Excelente. Tenemos un calendario, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo importante dentro de la afiliación? Yo te puedo decir que una de las cosas más importantes para una buena afiliación es llevar un registro. Aquí pueden ver una muestra y si pueden ver consiste en cinco pasos: invitaciones, registro, informados, invitados. Y seguimiento. Eso es lo que tú como club, como socio, te estar enfocando. Si quieres a más socios nuevos, ¿qué crees? Ocupas invitar más. Y si quieres invitar más, ocupas exponerte más. Y así es como semana, mes tras mes, podemos ir refinando un sistema. Porque identificamos qué hacemos bien y qué podamos mejorar. Si eres un director de área, de división, puedes tener exactamente la misma tabla, pero con dos diferentes clubes. Igual, la misma tablita, pero aquí lo estás documentando de una manera distinta. Este material se lo podemos compartir a todos los directores y socios que lo quieran tener. Simplemente nos tienen que mandar un mensaje y con mucho gusto se los podemos compartir una en un Excel. Pero vamos a resumir. ¿Cuál es todo el material que vamos a utilizar para poder tener éxito? Como pueden ver, ya les comenté, del registro mensual, un Excel que nos permita documentar el proceso de cada socio. Tener el manual, los momentos de la verdad. Si no lo has leído, te recomiendo que lo hagas este fin de semana, porque este manual es clave para tener una fuerte y una sana afiliación. También el manual Toastmasters Brand Manual. Esto le recomiendo específicamente al VP, de relaciones públicas, que sea un experto porque es su rol de él cuidar la marca. Y una de las cosas que ocupamos hacer es crear invitaciones y contenido digital para ser atractivo para el mundo de afuera. Continuo digital para atraer a prospectos al club. Algunos clubes usan videos, PDFs, flyers... Realmente, tú tienes la habilidad de hacer lo que tú quieras. En este momento, deberías estar poniéndote en acuerdo con tu equipo. ¿Quién puede hacer quién? ¿Quién se puede encargar del registro mensual? ¿Quién ya ha leído los documentos de la verdad? Porque les recuerdo, ese va a ser un trabajo en equipo, no de una persona. Número 5, sistema de registro. Más adelante se lo voy a compartir. Manuales, folletos, videos, etcétera, para informar al invitado. Esto, yo les he creado un PDF con más de 20 videos que le podemos mandar a un prospecto para informarlo de Toastmasters. Esto me ha ayudado a mí mucho para transformar a un novato en un experto de Toastmasters. Una invitación personalizada, cálida y directa para ser socio. Ya que un invitado vino por primera vez y se va a su casa, ¿qué le vas a dar, qué le vas a decir para que quiera regresar? Eso es la invitación que me refiero. Puede ser una llamada, puede ser un video, puede ser realmente lo que tú quieras. Pero, ¿qué estás haciendo tú para decirle a ese invitado que él es importante y que tú quieres que él pertenezca a tu familia Toastmaster? Y número 8, sistema de seguimiento. Y eso más adelante se lo voy a compartir igual. Aquí, como pueden ver, es una muestra de una lista de registro. Solamente ocupas tener el nombre, el teléfono, el correo, pero dos cosas muy, muy importantes. ¿Cómo aprendiste de Toastmasters? ¿Y qué te interesa de Toastmasters? Si tú eres un DP de afiliación, te puedo dar dos consejos. Primero, aprende a escuchar. Porque normalmente, cuando vienen los invitados, ellos nos dicen exactamente qué quieren mejorar ¿Y por qué llegaron a, a nuestro club? Pero si no escuchamos, estamos tan emocionados de contarle de nuestra historia, de nuestro éxito, que no le respondemos sus dudas. Y por eso es muy importante saber qué le interesa. Porque cuando yo escucho, identifico cómo llegaste y por qué llegaste, es muy fácil contarte una historia. Porque eso es lo que Toastmasters vende. Historias de éxito. Lista de seguimiento. Igual, todo este material se lo podemos compartir a su correo o personalmente. Simplemente sería de ponerse en contacto conmigo y con mucho gusto se los puedo compartir. Aquí hay una muestra de una lista de seguimiento. Vamos a imaginar que César López vino la semana pasada. Con el que tenemos. Y dijo, muy bien, me gusta, pero déjale pienso. No hay problema. La segunda semana le mando un WhatsApp. Hola César, este jueves vamos a tener sesión y nos acompaña. Pero César sigue, sigue dudoso. No hay problema. La tercera semana le voy a mandar un video y un mensaje de Facebook para que pueda ver todo lo que puede recibir dentro de Talks Masters. Y al final de esa tercera sesión, es mi responsabilidad invitar a César y preguntarle, ¿Te gustaría pertenecer a este club? ¿O qué te detiene? Porque tú me has dicho que quieres aprender, que te gusta la organización, pero ¿qué te detiene? Y en ese momento tú haces el cierre. ¿Sí o no? Si, hace, si dice sí, excelente. Número de socio, lo registras, felicidades. Ahora has firmado a un nuevo socio. Si dice no... No hay problema. Nosotros no queremos tirar a ese prospecto. Quizás simplemente no es el momento para él. Entonces, ¿qué haríamos? No te preocupes, César. Entiendo de que Toastmaster es un estilo de vida, de que requiere de tiempo y de compromiso, y de que en este momento estás buscando otras maneras de mejorar y desarrollar tus habilidades. Si en algo te puedo ayudar, cuentas conmigo. Siempre serás bienvenido a este club y a esta organización y lo dejas y quizás en un mes dos meses la próxima vez que tengas un evento importante un open house ese es el momento perfecto para llamarle a César y decirle hola César cómo estás espero que estés bien te quería invitar para un evento magno que vamos a tener esta semana y creo que te va a interesar va a haber gente muy interesante y en ese momento tú puedes vender tu historia de éxito, de historia de Toastmasters. Y yo quiero que te hagas una pregunta. Si tú crees que Toastmasters es algo bueno, ¿no quieres que a tus amigos les vaya bien? ¿No quieres que tus amigos y tus familiares tengan cosas buenas? Entonces, ¿por qué no invitarlos a una sesión? ¡Uf! Muy bien. Quizás para este momento ya es un poquito cansado, un poquito tedioso de todo este contenido. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer? Ya, ya entendí de que ocupo seguir un proceso, ya tengo a cinco socios que estamos listos, comprometidos para tener a más socios, pero ¿ahora qué sigue? ¿Cómo comienzo, Robert? Para eso creé esta guía de comienzo. Vamos a empezar con un ejemplo. Si en este momento ya tienes tu chat de WhatsApp, mínimo debería de tener a cinco personas. Quiero que se recuerden de los cinco pasos. Atraer, registrar, informar, invitar, seguimiento. Se requiere mínimo una persona por estación o por puesto. Quiero que en este momento la persona que quiere... Darle la oportunidad o darse la oportunidad a sí mismo para atraer a socios nuevos este mes, diga, yo quiero enfocarme en atraer. Como pueden ver, aquí les doy un ejemplo. El presidente puede ser la persona que se enfoca y se especialista este mes en atraer a nuevas personas. Eso va a ser su trabajo principal por los próximos 30 días. Invitar, invitar, invitar, invitar. Entonces, en este momento me gustaría de que si un socio dentro de cada chat, está interesado en ser especialista en atraer, se comunique con su equipo y diga, yo quiero ser especialista en atraer. Durante todo el año Toastmasters vamos a cambiar de puestos porque estamos buscando refinar el sistema. Pero por el momento, elige un papel. Muy bien. Ya que hayan identificado a la primera persona que se va a especializar en atraer, ahora vamos a hacer el segundo paso, que es registrar. ¿Quién de los cinco integrantes se quiere especializar en registrar a socios? Porque quiero que imaginen de que ese sistema, cuando se hace de la manera adecuada, se transforma como un juego de la papa caliente. Llega, uh, uh, uh, y pasa. No porque nadie quiera la papa, más porque viene con tanta energía, con tanta pasión, tanta actitud, de que el socio o el invitado llega con tanta emoción de que él solamente quiere participar, quiere ser parte de la organización. Entonces, en este momento, si tú quieres ser el socio que se especialice en registrar, escribe en el chat. Yo me quiero especializar, especializar en registrar. Yo recomiendo que el oficial de asamblea, el DPI de afiliación, el secretario, el tesorero, se, se especialicen en ese papel, pero al final del día puede ser cualquier socio que quiera especializarse en registrar. Él va a ser el socio que va a guardar la hoja de registro que vieron anteriormente. Muy bien. Paso número tres. Informar. Esta persona se va a especializar en saber todo lo que tenga que ver con la historia de Toastmasters, de nuestro fundador, Ralph Smedley, de los beneficios, de por qué ser un socio Toastmaster. Porque al momento que el oficial de asamblea, su de afiliación, tome los datos del prospecto, es momento de pasárselo a otra persona. Y en ese momento, él le va a contar de todo el mundo. Esto lo hacemos porque cuando viene un prospecto a nuestro club, queremos que él tenga la oportunidad de hablar con muchos socios. Cuando implementamos el sistema de cinco estrellas, nos garantizamos que mínimo va a poder hablar con cinco personas al final de su primera sesión. Y yo quiero que tú te acuerdes, de cuando estabas en la primaria y cómo te sentías el primer día de escuela. Ibas, no conocías a nadie, pero llegabas a tu casa con nuevos amigos. Y cómo le decías a tu mamá, mamá, ¿qué crees? Hice hoy nuevo, amigos. Esta es la felicidad que le queremos dar a nuestros prospectos cuando vienen la primera vez. Esposa, esposo, ¿qué crees? Conocí a nuevas personas. Muy bien. Ya para esta para este momento deberías tener a tres personas que se comprometer al sistema. Alguien que se va a enfocar en atraer, alguien que se va a enfocar en registrar y alguien que se va a enfocar en informar. Ahora, queremos a alguien que se enfoque en hacer la invitación. ¿Cuál es la diferencia entre informar y invitar? Cuando te informo, te doy datos, beneficios, pros de este programa. Y, así de esta manera, te puedo decir qué es lo malo que puede pasar si no tomas este programa. Por ejemplo, vas a tener miedo cada vez que habes frente del público. O quizás vas a ser un poquito inseguro. Siempre balanceamos lo bueno y lo malo. Porque la persona que invita simplemente va a hacer eso. Te da la oportunidad. César, ¿ya viste en qué consiste el club? ¿Ya viste...? Y consiste Toastmasters, ¿qué te detiene para ser un socio? Y dejas que se salga. Te va a decir absolutamente nada, ¿dónde firmo y a quién le pago? O va a tener dudas. Y en ese momento es donde tú se la resuelves y le demuestras de que tú estás comprometido con su éxito y de que tú quieres trabajar de un estilo ganar-ganar. Si tú ganas yoga. Pero vamos a decir que César decide no inscribirse. ¿Qué ocupamos de hacer nosotros? Darle el seguimiento. Y para eso vamos a ocupar al quinto socio. El quinto socio puede ser el VIP de afiliación, el presidente o el secretario. Él se va a encargar en llamarle a César, en mandarle un mensaje, un Facebook, lo que sea. Pero recordarle a César de que él es importante y que lo extrañamos y que queremos que regrese. Si tú puedes implementar estos cinco pasos en tu club, tú vas a tener a nuevos socios que te van a llevar a nuevas oportunidades. A mí me gusta ver este sistema o este ejemplo del sistema como antes de la sesión, los primeros tres pasos, y después de la sesión. Pero todo depende de tu estilo y de la manera que tú quieras traspasar la visión de tu club y de Toastmasters tu a tus prospectos. Ahora, aquí tengo 10 pasos que a mí me hubiera gustado, que hubieran compartido el primer día dentro de Toastmasters. Si tú aplicas estos 10 pasos, te aseguro que al final de este año, tu único problema va a ser cómo le ayudo a tantas personas tengo a tantos socios de que ahora no sé qué hacer. Pero creo que es un muy buen programa que tener Te recomiendo en este momento tomar una captura de pantalla a estos 10 pasos y que los subas a tu grupo de WhatsApp para que todo el grupo esté consciente de las actividades y al final este webinar se puedan asignar las actividades y ponerse fechas de entrega. El primer paso que te recomiendo hacer es, hacer un estudio FODA de tu club, de tu área, de tu división, identifica tus fortalezas, tus debilidades, todo lo que tú puedes hacer en este momento para mejorar. Y muy importante, te recomiendo leer los momentos de la verdad. Toastmasters no es una organización nueva. Tiene más de 95 años de experiencia. Significa que la mayoría de los problemas que podemos tener, ellos ya los han resuelto y han escrito un manual. Y en los momentos de la verdad, eh, Roberto se, vo, eh, se volvió a desactivar tu, tu audio. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí ya se te escucha nuevamente. Adelante. Otro detalle, compañeros, ocupamos ser conscientes de que en el mundo digital siempre puede haber fallas técnicas y eso no debe ser a lo que nos detenga. Simplemente ser consciente de qué puede pasar y continuar. Muy bien, ya que hemos hecho el estudio FODA, nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchas oportunidades, muchas cosas que podemos Podemos hacer, al momento de que tú mejoras tu club, automáticamente aumentas sus probabilidades de atraer a nuevos socios. Porque ¿a quién le gusta ir a buenos restaurantes con, da, que dan buen servicio? A todos. ¿A quién le gusta ir a restaurantes que te dan mala comida, mal servicio? A nadie. Entonces, quiero que consideres que tu club es un restaurante. Y entre mejor servicio, mejor comida das, más personas van a llegar. Paso número dos. Para este momento ya debiste haber identificado a cinco socios que se van a encargar de estos cinco pasos. Si no lo has hecho, eso es un paso clave. Número tres, identifica los mercados ideales o esenciales. Al momento de hacer ese estudio FODA y hablar con tu equipo, te vas a dar cuenta de que cada quien es líder o pertenece a comunidades distintas. Esas son las comunidades que vamos a comenzar a ayudar. Porque son comunidades que ya nos conocen y que ya podemos hablarles sin sentirnos incómodos. Cuatro, y eso es algo muy importante, establecer las prioridades. Vamos a recordar de que el propósito de implementar el sistema 5 estrellas es tener a más socios y a socios de mejor calidad. Por eso, al final del día, tenemos que ser muy, muy conscientes que lo que importa es atraer a socios. sí ocupamos crear contenido, sí ocupamos llenar los formatos. Pero al final del día, lo importante es invitar y firmar a nuevos socios. Número cinco, crear un presupuesto de dinero y de tiempo. La mayoría de los clubes tienen dos factores, tiempo y dinero. Y tú, como líder, vas a balancear eso ¿Cuánto tiempo le dedico para atraer a nuevos socios? ¿Cuánto dinero le voy a dedicar? Eso es lo que tú como líder ocupas balancear para de esa manera crear un plan de afiliación personalizado a tus necesidades. Igual les recomiendo tomar una captura de pantalla para poder subir esta foto a su chat de WhatsApp y de esa manera darle seguimiento. Fernando, la, mi pantalla no se está cambiando. No, no se cambia. Está activo, Roberto. A ver, ¿puedes volver a intentar? Sí, no. Se ve tu imagen y se ve también la presentación. Probablemente, Roberto, ha de haber salido alguna notificación algo. Dale clic en la pantalla otra vez de la presentación. Sí, eso Está. es lo que estoy haciendo. Intenta otra vez ahora sí con tu, con tu control. Listo. A ver. Listo. Paso número 6. Comienza a contactar y a trabajar con un conjunto de líderes. Como les he comentado durante la presentación, esta actividad no la vamos a hacer solos, Lo vamos a hacer trabajando en equipo. Por eso, al momento que tú tengas un plan de afiliación, comunícate con los demás líderes para que identifiquen ¿Cómo pueden trabajar juntos? Porque al final del día, somos una organización internacional, somos un distrito, y si tú tienes éxito, yo tengo éxito, porque todos pertenecemos a la organización Toastmasters. Y así es como Toastmasters ha podido crecer todos estos años, porque año tras año tenemos a personas que se enamoran de servir a los demás. Número 7. Documenta tu proceso. Es clave documentar el proceso. Porque como les he comentado, ocupamos identificar en qué áreas somos muy buenos y en qué áreas podemos mejorar. Para que de esa manera, mes tras mes, podamos refinar nuestra invitación, nuestro sistema de seguimiento y de esa manera poder tener un sistema 100% práctico y tener identificado las mejores prácticas. Número 8 Ya que tú te sientas con seguridad con confianza de que dominas el sistema de cinco estrellas, quiero que comiences a identificar a cinco socios más. Cinco socios que demuestran liderazgo, que demuestran actitud para servir. Y ahora comienza a compartirles, a enseñarles todo lo que tú has aprendido. Porque la mejor manera de aprender es enseñando. Número 9 Ya después de un mes, de tres meses, quiero que analices tus resultados de una manera muy objetiva. Quiero que mires, mires a tus números como alguien que no conoces y simplemente sea honesto. Si solamente estás invitando a cinco personas cada mes y no tienes a ningún invitado nuevo, se requiere ser honesto y admitirte que la razón que no tengo nuevos invitados no es porque el gobierno, la economía, el X cosa está mal, el problema es que yo no estoy invitando lo suficiente. Y como no invito lo suficiente, no puedo tener las oportunidades de firmar a las personas. Número 9, número 10, y dar seguimiento. En el mundo digital, mínimo se requieren hacer cinco invitaciones, cinco seguimientos para poder generar cierta confianza. Entonces, si tú no estás contactando a un invitado mínimo cinco veces, realmente no estás haciendo tu trabajo. Porque se requiere ser persistente y más persistente para así llegar a un fin feliz, que es un cierre. Y si alguien tiene alguna duda, sí, hay un secreto. Siempre tiene que haber un secreto. Pero quizás no es el secreto que ustedes esperaban. El primer secreto es duplicar y retener. Durante este proceso, durante este año, yo quiero que tú te hagas un especialista en duplicar buenos hábitos y en retener a talento. Si tú puedes dominar esa primera habilidad, ya estás más del 50%. El secreto número dos, practicar y dominar el proceso. Eso es la diferencia entre un profesional y un amateur. El amateur reza y espera que todo mágicamente suceda. El profesional se prepara, practica y el momento que tiene lo ejecuta exactamente como lo tenía preparado. Por eso es esencial que practiques y domines el proceso. Y número tres, tú creas tus oportunidades de éxito o fracaso. ¿Qué significa eso? De que si quieres tener a más socios nuevos, invita más. Así de fácil. Entre más invitas, más personas van a llegar. Lo sé, lo sé, es un gran secreto. Entre más trabajas, más ganas. Pero creo que a veces es esencial recordarle a las personas de que todo lo que tiene que ver con afiliaciones, con ventas, normalmente es un juego de números. Más números, más cierres. Y ya casi para concluir, compañeros, yo te quiero invitar a ti a ser parte del Olimpo del Distrito 34. Cada mes voy a hacer un reporte mensual para mencionar quiénes, quiénes son los mejores socios, los mejores clubes, las mejores áreas, divisiones, para ir llevando una lista de quién está apoyando más al distrito a crecer. Porque yo quiero que te, te acuerdes de la persona que te invitó a ti a Toastmasters, o cómo llegases aquí a Toastmasters. Gracias a esa persona, tú hoy estás ayudando a Toastmasters a crecer. Gracias a ti, han llegado más personas. Gracias a ti, personas han vencido su miedo a hablar en público. Y eso, para mí, damas y caballeros, es hacer historia. También, sí, va a haber premios y reconocimientos, porque si no fuera por la ayuda de cada uno de nosotros, Toastmasters el distrito dejaría de crecer. Pero gracias a nuestro trabajo, gracias a nuestro desempeño, año tras año nuestro distrito crece y tenemos más historias de éxito. Y por eso, estimado socio, yo te quiero dar la oportunidad de ser parte de la historia del Distrito 34. Porque cada persona que tú inscribes a Toastmasters es una historia más que le agregas a nuestra organización. Y eso no sabemos qué pueda hacer. En conclusión, damas y caballeros, ¿cómo ser un club cinco estrellas cada semestre? Tenemos tres maneras. La primera manera es firmar a cinco socios nuevos tres meses consecutivos en un semestre y tener una base de 20 socios antes del 25 de diciembre. ¿Por qué cinco socios? Si Toastmasters solamente nos pide ocho en total. Porque... Se me ha hecho algo muy interesante. Cada año, Toastmasters nos da tres retos. Durante cada reto, nos pide que inscribamos a cinco nuevos socios. Y si estudiamos las estadísticas del distrito, la mayoría de los clubes pueden inscribir a cinco socios. Pero luego llegó mi duda. Si podemos hacerlo tres veces al año, ¿por qué no lo podemos hacer cinco, seis, Siete, ocho veces al año. ¿Qué nos detiene? Y aquí es donde yo te quiero apoyar. Nos detiene, una, que no nos hemos puesto la, me la meta, y dos, que no hemos tenido un proceso metódico para llegar a esa meta. Por eso empezamos muy bien, pero no podemos a veces cerrar con ese punch. O a veces empezamos muy lento y al final del mes estamos, corre, corre, corre, para cerrar el mes. Con este programa de cinco estrellas, mi intención es ayudarte a ti mes tras mes para hacer un club cinco estrellas. Como pueden ver, si tú cada mes inscribes a cinco socios, automáticamente eres un club cinco estrellas. Si inscribes a cuatro, eres un club cuatro estrellas. El punto es ser consciente de qué estamos haciendo. Porque yo no creo que haya un problema tener pocos socios, si eso es lo que quieres. Pero sí creo que hay un problema muy grande, querer tener a muchos socios y no tenerlos. Porque eso demuestra de que no sabemos cómo hacer una buena invitación. Y si no sabemos, no es porque todos más no nos han enseñado, es porque simplemente no le hemos dedicado el tiempo. Pero con este sistema, 5 estrellas, yo te voy a ayudar a ti, a tu club, a tu área, a tu división, a traer estos socios. Compañeros, como les he comentado durante la presentación, esto es un método comprobado y 100% práctico. Para este momento, debería estar hablando con tu grupo de WhatsApp cómo vamos a inscribir a cinco socios cada mes. Si ves, estamos haciendo solamente un cambio y es la pregunta. No nos vamos a preguntar, ¿podemos inscribir a cinco socios? Nos estamos preguntando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando tú cambias esa pregunta, automáticamente abres tu imaginación y tus posibilidades. Porque cuando la mente recibe una pregunta, un problema, que no sabe cómo resolver, automáticamente hace todo lo posible para resolverlo. Y ahora con la ayuda de tu equipo, créeme que va a ser muy, muy fácil. En conclusión, compañeros... Ha sido todo de mi parte. Espero que este corto webinar les haya podido haber ayudado. Les puedo haber dado una idea más clara de cómo implementar el sistema 5 estrellas. Ese sistema lo voy a estar apoyando todo el año. Esto simplemente era una pequeña muestra de cómo pueden ustedes mejorar su afiliación, de qué es lo que a mí me ha funcionado y cómo vamos a medir el éxito en los próximos meses y todo el año Toastmasters. Recuerden, socios nuevos son la sangre de Toastmasters, porque cada socio nuevo que llega a un club es una historia nueva, es una sonrisa nueva, es una persona que nos va a enriquecer a en nuestra vida y en nuestro club. Y eso es lo que es un líder. Trae el bien y ayuda a los demás a crecer. De mi parte, ha sido todo. Ahora vamos a abrir la sesión de preguntas. Fernando, Eso. no sé si sí, ya tenemos preguntas. Eh, uh -huh. Quiero decirle a la audiencia, por favor, si tienen preguntas, recordar lo que mencionamos al principio. Hubo quienes se integraron posteriormente, entonces lo voy a recordar. Si tienen alguna pregunta, por favor, anótenla en el chat. Y mientras tanto, le voy a pedir a Arturo Aubry nuestro director de crecimiento de clubes, si sí puede dirigirnos unas palabras mientras en lo que van poniendo sus preguntas. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Adelante, se te escucha. Listo, ya puedes desactivar tu micrófono. Ahí está. Adelante, ahora sí, Arturo, bienvenido. Muchísimas gracias, querido Fernando. Eh, Roberto, excelente presentación. Eh, queridos amigos, directores de área de división que nos acompañan el día de hoy. Eh, Toastmasters, como decía Roberto, es una oportunidad para ayudarle a más personas a desarrollarse. A más hombres, mujeres, de ser mejores padres de familia, de ser mejores colaboradores, de ser mejores empresarios, personas de nuestra comunidad. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué fue lo que otra persona vio en ti cuando te invitó a esta organización? Vio una necesidad en ti de desarrollarse, de crecer y de ser una mejor persona. Y entonces, esa misma necesidad, esas mismas, esas mismas ganas de superarse, seguramente tú las has visto en gente que aprecias a tu alrededor. Eso es lo más importante de todo esto que vayamos allá afuera y que le demos esa misma oportunidad que alguien nos dio a nosotros hace uno, dos, tres, cinco, diez años de crecer y de ser mejores personas, darle esa misma oportunidad a más personas de nuestro contexto. Yo te diría, jamás, jamás, jamás invites a alguien solamente por llenar una cuota, porque tu club le hace falta a socios, porque necesitas lograr una meta. Jamás lo hagas por esa razón. Hazlo porque realmente te motiva y te nace querer ayudar a otros. Te nace servirles para que sean mejores. El día de hoy Roberto nos dio herramientas sumamente valiosas para poderlo hacer de una forma sistemática, de poderlo hacer con objetivos claros y poderlo hacer con herramientas que te permitan dejar de lado la parte manual laboriosa y solamente enfocarte en buscar a las personas que tú consideres que Toastmasters puede cambiarle su vida. Eso es lo más importante. Y Roberto, un servidor como director de crecimiento del club, vamos a estar apoyándote todos los días de los siguientes, nos quedan 350 y tantos días de la gestión 2020-2021, para desarrollar tu club para apoyar a cada una de las personas que se inscriban en nuestra organización y para poderles servir en este camino de comunicación y liderazgo. Siempre recordando que lo más importante es que estamos aquí para empoderar individuos a ser mejores comunicadores y mejores líderes. Esa es nuestra misión como organización. Y lo que hoy observaste es una forma de hacerlo fácil, de hacerlo medible, y de tener objetivos claros para que entonces tú te enfoques en lo más importante, que son las personas y su desarrollo personal. Muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a estar pendientes de sus avances, de sus retos. Y vamos a estar apoyándolos cada día para poder mejorar la calidad de sus clubes, la membresía y que podamos seguirle sirviendo a nuestros socios de la mejor manera posible. Fernando, muchísimas gracias. Al contrario, Arturo, a ti. Muchas gracias. Y también, Esaú, ya puedes activar tu micrófono. Gracias, Fernando. Bien, pues simplemente agradecer a Arturo Aubry, a Roberto Torres y a cada uno de ustedes por este, el primer webinar de este ciclo. Eh, tendremos webinars, diferentes webinars de diferentes índoles, va a a la cacofonía tanto del Departamento de Crecimiento de Clubes como el Departamento de Calidad. De hecho, ya tenemos por ahí, imagino que Fernando va a anunciar próximamente el, el próximo webinar que viene el siguiente sábado, así que Perfecto. le dejaré a él esa tarea. Entonces, simplemente, amigos, gracias por estar aquí. El, este mismo video se, graba, se subirá a la página de Facebook, es para todo mundo, todos los socios. Quiero compartirte algo, la mecánica que vamos a trabajar en todas las imágenes, que no te extrañe que no venga en la liga de, de Zoom. La liga de Zoom se las vamos a compartir por medio de los directores de área de división, a través de WhatsApp, porque ya hemos tenido algunas experiencias desagradables con personas que se meten a los eventos, porque como ven la, la liga ahí, saben cuándo es y demás. Entonces, la liga solamente vendrá a través del de canal de WhatsApp, ...o de un correo electrónico para que lo tengas siempre presente. ¿vale? Y vamos a procurar que a partir del siguiente webinar... ...ya se encuentre eh, transmitiendo en vivo en la página de Facebook... ...para que también lo puedas compartir por ese medio. De igual forma, este webinar se subirá a la página... ...en cuanto sea posible descargarlo. También nuestro webinar share, que es Fernando Seranía, eh, hará esa labor. Que también agradezco dicha labor desde el año pasado ha trabajado junto conmigo... Y hoy está trabajando para todo el distrito, por lo cual le agradezco mucho. Amigos, una vez más, no, no me resta más que decir que efectivamente venimos aquí a cambiar eh, el panorama de mucha gente. Cuando tú invitas a alguien, lo que haces es abrirle la oportunidad a que siga creciendo. Entonces, en vez de pensar, en, porque podemos cambiar el chip, en vez de decir, ¿sabes qué? Si no, si no lo, vas a, si lo vas a invitar por un número o por un punto no lo invites, mejor pensemos y cambiemos el chip a decir, siempre que invites a alguien, invítalo teniendo en cuenta que va a crecer. Independientemente del, del punto del club distinguido, siempre que invites a alguien, invita, invítalo teniendo en mente que va a crecer. Fernando, muchas gracias amigos una vez más. Fernando Solanía, solo el uso de la palabra. Muy amable, Saúl, gracias. Pues, Roberto, además de felicitarte, habrás visto ya en el chat, hay varias felicitaciones para ti. Hay una última pregunta que era la de si se podía compartir el material, pero tengo entendido, Arturio ya también avisó, se va a compartir este material a través de los directores de área y directores de división. Eh, por lo tanto, estén al pendiente, les van a compartir ya este material. Y sí, en efecto, quiero invitarlos también para el día 25, en 15 días, el sábado 25, vamos a tener otro webinar. Este es Master Your Meetings o Domina las sesiones de tu club. Sería misma hora, 13 horas, 1 de la tarde. Con esto terminamos este webinar. Roberto, muchas gracias, felicidades por tu propuesta. Eh, estoy seguro que va a funcionar muy bien con la dirección de Arturo, la director, eh, la dirección de Esaú. Ok, y no me resta más que agradecerles su atención y esperarlos el próximo sábado 25 en nuestro próximo webinar. Me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde y cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima.